Cada especie tiene la leche para su especie. Claro. La vaca para el becerro. Sí. El la chiva para el chivito. Y así vamos viendo. Así es. Y la mujer para el hijo. La burra para el burrito. Y la burra para el burrito. Y otra de las cosas que a veces me llaman mucho la atención. Ah, doctor, que le tuve que suspender el seno porque es alérgico a la lactosa. Pero no, no bueno, entiendo. Óyeme. A la lactosa de la madre. De la lactosa de la madre. Los casos de intolerancia a la lactosa materna, de la leche materna, son sumamente escasos, muy poco. O sea que el, el azúcar de mayor proporción en la lactancia, en la leche materna, Y a, lo, la mejor, lactosa, y a lo mejor los casos que hayan de la lactosa estarán vinculados a, a la alimentación de la madre tal vez. Pueden algunos alimentos influir, Exacto. algunos medicamentos pueden Exacto. influir, pero eso no pero es... ¿Pero la naturaleza? Pero no eso, eso no es... Por ejemplo, a veces dicen, no, porque yo estaba recibiendo unos antibióticos, me tuve que suspender el, el, la lactancia y ya cuando, cuando oh. me pararon el tratamiento, pues ya, ya yo no tenía leche suficiente o ya el niño no la quería. Usted la puede suspender y usted puede volver a retomar. Si el niño se prende y comienzan los estímulos, usted vuelve a producir otra vez su buena cantidad de leche. Y otra de las cosas es que la paciente debe mantenerse hidratada. Y una expresión que he Y oído, puede comer de todas las frutas, para que después no digan que no puede comer limón, que eh, no puede comer oído, guanábana, que no puede comer aquello. He oído una expresión que yo no sé si tiene fundamento. El niño no quiere el seno. Pues, muchas eh, o el niño lo rechazó. O el niño lo rechaza. Todo hay que ver la técnica de mamamantamiento que esté usando esa mujer. Lo primero es que la mujer tiene que estar sentada cómodamente. Lo segundo, que la mujer no tiene que abalanzarse encima del niño. Como el para niño, cortarle el, niño, la, el aliento. El niño tiene que ir hacia ella. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? La espalda erguida, un asiento que sea cómodo, donde su espalda quede, como estamos tú y yo ahora, en vez de hacer esto, que es lo que la generalmente nosotros vemos en la mujer, esto, arriba del niño, uh -huh. es el niño el que tiene que estar prendido en el seno. Es al niño el niño que tiene que atraer. Lo otro es que existe lo que se llama el osiqueo, antes de la lactancia. ¿Qué significa? Que usted acerca al niño al seno y el niño comienza como el que está oliendo. Y cuando el niño abre bien la boca, es que usted lo acerca al seno para que el niño se prenda pero mala técnica que fracasan si el niño llega y abre la boca y cierra y lo que agarra es el pezón y mama el pezón fácilmente le va a desprender el pezón porque es una mala técnica de amamantación el niño tiene que subir la boca y él tiene que agarrarle la areola el labio de abajo uh -huh, queda divertido uh -huh. y el de arriba queda hacia arriba y le coge parte de la areola o sea que esa parte tiene que entrarse lo otro es que el seno no se coge en pinza. Muchas mamás hacen ah, esto, sí. agarran el seno con dos dedos. Sí. El seno se coge en C. Desde abajo se coge en una C. Y ahí se prende el niño. Una cárter, no lo Y la barriguita tiene que dar barriga con barriga de la mamá. Para que la lactancia pueda ser efectiva. Qué bien. Si el niño en un momento dado pelea, pelea, pelea. Hay que ver primero. Si el pezón es muy plano, si el pezón es muy plano, el niño no se va a poder prender. Si el pezón está invertido, tampoco tiene dónde prenderse, porque no va a salir. Y si el pezón es muy largo, hay es que es si dentro. le cabe demasiado en la boca y le puede dar náusea, porque uh -huh. el, al pezón, cuando el niño comienza a succionar, ese pezón lo agarra, lo sube al paladar sí. y lo lleva hacia atrás y entonces ahí es que el seno eyecta la leche hacia la boca del niño. Entonces, hay muchas cosas que hay que fijarse. Y yo le decía... Si el seno es plano... Es, muchas de esas cosas se pueden dar cuenta el médico en la consulta. En la consulta y la mamá también puede darse ¿Y la cuenta mamá? De que está plano, porque durante el embarazo hay ejercicios que lo puede ir haciendo y al final va a terminar, si es un pezón plano, va a terminar con un pezón hacia afuera. Hay ejercicios okay. que son como en cruz, otro es coger por ejemplo un musú o una toallita que está un poquito ya usada y se frota la parte del, del pezón y eso hace que el pezón vaya tratando de salir. Lo otro es un brasier viejo que tenga, le corta la parte de adelante, cuestión de que salga hacia afuera y con el roce de la ropa, eso estimula a que el pezón comience a salir. Son técnicas que hay para que al Pero final probadas, la mujer probadas. termine. Y son técnicas sencillas. Y, y sencillas, no cuenta nada. ¿Cuánto está invirtiendo la mujer? No, no está invirtiendo nada. Entonces, esas son de las cosas que... Debemos promulgar para tener lactancias eficaces. Yo tengo que ir y a una pausa y tú tienes un compromiso. Sí, tú me pero estás llevando quiero, a que yo quede yo quiero, casi en el programa entero. Antes, ¿Eh? <risa> antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, hay un asunto por interés cultural. Las mujeres que se hacen cirugía de mama no pueden lactar. ¿Eso viene después del anuncio o, o te lo digo ahora? No, como no ahora. Eh, ¿Ese es otro mito? Sí pueden. La mujer que, que se opera los sí, seños. una mujer que tiene el seño pequeño y se puso dos bombonas de puede, silicona, puede lactar. Puede lactar. Wow. Porque toda esa silicona Mira, se pone por detrás de toda la estructura de la mama. Ok, interesante. Y queda su conducto galactófero y todo lo que produce leche queda intacto. O sea, puede lactar. Bueno, yo quiero recordarle a los amigos televidentes que usted en San Francisco de Macorís puede... Vamos a la pausa y regresamos con los minutos finales del programa de la familia nordestana. Bueno, en eh, los minutos que nos quedan, eh, yo quiero despedir al doctor Ángel Federico Garabó, que tenía un compromiso profesional y debió retirarse. Y pues yo quiero cerrar el tema de la lactancia materna, que es tan importante como señalaba este brillante profesional de la pediatría, Franco Macorizán. Eh, la, los seres humanos tenemos que tener conciencia de nuestro eh, verdadero rol en, en, en, en, en el universo ¿no? y dejarnos de estar inventando cosas y seguir mucho los dictados de la naturaleza. Todos esos saltos que hemos venido dando los seres humanos y las diferentes civilizaciones son las que están llevando al mundo a la destrucción, un mundo sumamente mercantil, en que lo único que cuenta e importa es el dinero, la acumulación originaria de bienes. Y no nos acabamos de dar cuenta que si bien es cierto que adquirimos nombradía, dinero, bienes, lo estamos haciendo a cambio, a costilla de la vida del planeta y de la propia civilización humana. Yo venía de Nagua el domingo pasado y observé que desde, uno, desde que uno sale de Nagua, hasta llegar a San Francisco de Macorís quedan muy pocos ríos vivos y los que están vivos están agonizando. Por ejemplo, el río Cuava, cuando uno pasa por ahí por Pimentel, después de Pimentel creo que se llama Cuava ese río, ese era un río de caudaloso, de agua cristalina lleno de vida. Hoy es un fango, un pantano. Y así sigue usted, y el que cruza por debajo del puente de Pimentel, lo que queda es la seña de donde estaba el río. Más adelante, después de Castillo, perdón, después, eh, eh, cruza por debajo del puente de Castillo. Más adelante, el río que está después del pueblito de Castillo. Eso se acabó, eso está podido. Y el río Boba, que hace 20 años atrás, cuando uno pasaba por el viejo puente, creo que se llama río Boba, está antes de llegar al factor, antes de llegar al factor de Nagua. Era un río caudaloso, de agua cristalina. Hoy es un río fango, moribundo. Y yo me pregunto, si eso ha ocurrido en 20 años, ¿qué va a pasar con esta civilización...? ¿Qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con este planeta dentro de 25 años más? Yo creo que la producción, el suministro de agua, la extinción de una serie de especies van a ser el rostro de una república dominicana eh, agónica, moribunda, uno se ve, uno se pone a ver eh, por ejemplo el tránsito ayer estuve en Tenares yo siento una gran admiración por las calles de Tenares porque parece que las calles de Tenares la hizo sobre todo las calles laterales que no son la principal eh, la hizo un un diseñador, un ingeniero que contaba con una gran visión del futuro porque hizo calles enormemente anchas sin embargo esas calles de Tenares están abarrotadas de vehículos y ya por la calle principal de Tenares a ninguna hora del día y temprano de la noche se puede pasar, porque además hay un síndico que no ha organizado el tránsito en Tenares y se estacionan vehículos a ambas márgenes, a derecha e izquierda, de aquí para allá y de allá para acá. El resultado es que lo que queda es un carril estrecho por donde deben pasar los que van para Salcedo y los que vienen de Salcedo. El, el futuro de nuestra civilización y con ello el futuro de la República Dominicana está seriamente amenazados. Ojalá pudiéramos volver a viejas prácticas, a prácticas saludables. Yo escucho mucha gente hablando, por ejemplo, de dietas, de dietas vegetarianas, y yo me pregunto, ¿y dónde van a encontrar vegetales? ¿Dónde van a encontrar vegetales? Si usted va y compra al mercado un repollo, una lechuga, un pepino o un tomate, que son vegetales de vida muy corta, un mes, dos meses, pero tienen tantos baños de insecticida, de herbicida, de agroquímicos, que probablemente, probablemente, son más dañinos que la misma carne. Pero ¿de qué carne hablamos? Si estamos hablando de carnes, carnes de cerdos, y carne de reces de animales que comen cosas muertas, las pacas, por ejemplo, que se usan para engordar las reces, pacas de hierba muerta, mezclada con algunos químicos y melaza, o en su defecto, los, los productos, los alimentos balanceados, que están saturados de hormonas. Esos son los que permiten fabricar un pollo de 3 libras en 45 días, mientras que un pollo de esos picasicas del campo, probablemente se coge un año para llegar a dos libras. Pero cuando usted le mete el diente a un pollo de esos picacosas de, del campo, de dos libras, usted sabe que usted está comiendo... Una exquisita, un producto exquisita, diferente a todos, eso, esos estos, estos carnes de animales producidos con las tecnologías de los nuevos tiempos. Amigos, son las 10 de la noche. No se